Y bueno, vamos a hablar hoy sobre Squid Game o Juego de Calamar. Y vamos a hablarles hoy sobre el director, sobre el proceso de desarrollo de esta serie, cómo fue y también vamos a hablar un poco sobre los actores, sus experiencias y también vamos a estar hablando detalles, eh, tras bambalinas sobre esta serie y también si podemos de uno que otras cosas referentes sobre esta serie eh, sin expoliar tanto poder compartirles hoy esta información de lleno a través de nuestro canal yo soy Sara de Caen Acción así que espero que disfruten este contenido que les traemos en la noche de hoy El Nuevo de Calamar eh, está, está dirigida por el señor Juan Dong-hyuk él ya tiene a su haber varias películas eh, ha participado en, principalmente en cortometrajes y películas eh, en Corea y bueno, esta serie que estamos presentándoles hoy es prácticamente una serie corta, tiene nueve capítulos y se estrenó el 17 de septiembre y bueno, es una temática que según el director le ha sido difícil eh, poderla presentar hasta la actualidad que se le dio la oportunidad con Netflix para él eh, llevó mucho tiempo desarrollar el tema y los episodios y todo, o sea ¿no? fue un proceso que duró muchos años según lo que comentan en, en, la, en los noticieros y en lo que hemos podido encontrar en, en internet y principalmente desde la voz del mismo director, principalmente porque al ser una serie generalmente eh, este tipo de contenido primero se vende en Corea en las televisoras locales y tiene que tener un tipo de contenido family friendly que, que sea accesible al consumo y principalmente que cumpla con los lineamientos que exigen las televisoras de Corea para poder aplicar a una oportunidad. Y según nos comentaba el director, tuvo muchos problemas para poder abordar o tener éxito en conseguir inversión y poder tener el apoyo de, de la realización a través de las mismas televisoras locales. Y nos interesa mucho este tema porque ya veníamos hablando en otros streamings de que eh, Netflix estaba invirtiendo muy muy fuerte desde principios del año 2020 prácticamente entrando la pandemia empezaron a darle muy duro a lo que fue la inversión en proyectos cinematográficos y proyectos eh, de series y dramas desde Corea para Netflix. Específicamente porque Netflix anteriormente había adquirido eh, varios dramas eh, coreanos, pero más que todo de contenido que ya había sido revendido eh, con otros canales de streaming que habían vendido sus acciones en Netflix y que por decirlo así, pasó a manos de Netflix pero todavía no habían eh, incursionado en lo que es la inversión de proyectos de este tipo desde Corea se lanzaron precisamente para crear un, un, incluso un estudio eh, en una región en Corea dedicada solamente para lo que es el desarrollo de los proyectos que han sido adquiridos por Netflix para su realización. O sea que esto ya viene a un nivel parecido a Hollywood en donde el, que, eh, el proyecto que es adquirido por Netflix van con todo y empiezan a filmar y rodar en estudios especiales para este convenio que tienen con Nexflix las productoras locales en Corea. Dentro de la historia, obviamente, eh, hay la búsqueda de millones de dólares para poder salir de la pobreza o de la situación de deuda que presentaba el Principaje Principal, incluso otros dentro del de juego. Y obviamente también de la mano del director viene mucho la inspiración de las canciones que se utilizan dentro de la serie, que la van a poder ver y que te lleva un poco al pasado la música que se escucha eh, durante cada capítulo del juego del calamar está basada en reconocidas canciones infantiles coreanas las cuales alguna vez fue bonito tierno pero en esta trama las ponen un poco aterradoras dice el director tomamos algo de música de esos días y la música clásica que era popular en ese entonces se incorporó al programa. El director musical es un genio, así que recibí mucha ayuda de él y pudimos experimentar. Y ahora vamos a entrar al elenco, vamos a ver quiénes son los que están detrás de Squid Game. Aquí tenemos a uno, el principal el protagonista obviamente, Lee Jung Jae, que en la trama se llama Song Gi-hun que es el personaje principal no vamos a hablar mucho sobre lo que pasó pero sabemos que él es el del problema financiero y que todos los que están en la serie también necesitan dinero ese es el enfoque principal de la situación de cada personaje en el juego Lee Jung Jae para los que no conocen o no tienen referencias bueno este señor eh, es muy muy reconocido en Corea tiene muchos años de experiencia en actuación eh, y por decirlo así es uno de los artistas A o actores A que se escogen en Corea para películas, o sea, por decirlo así el elenco de esta serie ha sido muy muy bien pensada eh, no, es, no son principiantes son gente que tiene muchos años de carrera y en el caso de Song, eh, Lee, Jung -hee, Lee Jung Jae eh, no es la excepción a él probablemente cuando lo vean en la serie no, no lo van a reconocer pero si lo buscamos en referencias pasadas de sus películas y series Van a descubrir quién es él Y el director dice que estuvo eh, queriendo ridiculizar de alguna manera O por decirlo así eh, Bajar a tierra la imagen que tenía este actor eh, Porque es un actor súper reconocido por decirlo así no eh, Y la imagen era muy así como top top él quería como bajarlo a tierra Así que lo logró eh, si lo vemos ahora en la serie es eh, súper diferente a lo que ha hecho en otros trabajos anteriores la gran mayoría son películas de acción y a mí me encantó una de las que yo soy súper fan esta serie eh, esta secuela de películas que eh, protagonizó que se las recomiendo que la vean también que es nada más y nada menos que solo con los dioses y delivery of Form Evil, que también es una, una película de acción en el cual eh, se les recomiendo que la vean. Solo con los dioses, a mí me encantó. Esta, esta tiene creo que tres secuelas y creo que todavía sigue. No sabemos si todavía él va a estar en el elenco, pero eh, es, el, por decirlo así, el centro de la historia eh, de la trama. Y si lo ves en esta película y lo ves acá en la serie, son, wow, o sea, súper diferentes. Pero bueno, eso es parte de sus funciones como actor. Vamos a, a comentarles quién es él. Desde el 2007 se unió al elenco principal de la serie Earth City, donde interpretó a Kim Ji-sung, un agente del Servicio Nacional de Inteligencia. Y en junio del 2009 se unió al elenco principal de Triple, donde dio vida al agente de publicidad Tim En diciembre del 2017 interpretó al dios de la muerte, que es el que le estamos mencionando ahorita, que es el rey Jong Ra. En la película Along with the ghost The Two Wars, eh, Dos Mundos. Un año después repitió el papel, obviamente en Along with the Gods, Glades, Forty Nine Days. Y en el 2019 dio vida a Jan, Jan Tae-jun, eh, en Chief of Staff, y obviamente en la que le estamos mencionando aquí, que tenemos de referencia en la imagen. Así que ese es nuestro querido actor principal. Hay un actor sorpresa que no lo vamos a, a poner aquí, pero que eh, sale en un breve cameo en la serie. y Espero que lo puedan descubrir y si lo saben, díganmelo en sus comentarios. Ahora, el siguiente es Park Geso, que hace de Cho sang Woo. Eh, obviamente, con la misma situación, deudas y deudas y más deudas. Es triste esta historia, en verdad. Es muy triste, pero bueno. parque Song participó anteriormente en la serie Chimera, Quimera, donde dio vida al detective Cha Jeon-hyun en películas como By Quantum Physics A Nightlight Venture del 2019, The Angel Without, The Devil Within en el 2021 y Time to Hunt del 2021 y cos del 2021 este actor interpretó a sangwoo obviamente en esta serie y será parte también que esta es la sorpresa bueno ya creo que lo han mencionado en Corea eh, que la casa de papel eh, va a tener una versión coreana que se llamaba se va a llamar money heist que eh, él dará a la, a la vida el personaje de berlín así que bueno eh, para los que no saben, este actor vamos a seguir viéndolo en Netflix, en este caso como Berlín de la Casa de Papel y eh, ya tiene muchos protagonistas, protagónicos a su haber, grandes premios también como actor revelación y también se ha destacado en varias eh, dramas y películas en Corea. Aquí tenemos a la trama, como dicen muchas personas están hablando muy bien de él, obviamente eh, muy buen actor, sin embargo la trama también llama mucho la atención y Wee hee Jung no es la excepción eh, al hace el papel de Wang Jung Po, que es un detective que está en búsqueda de su hermano y que más adelante vas va a descubrir quién es el hermano de este personaje en la serie super, super, eso fue revelador pero les recomiendo que la vean para poder saber quién fue o quién es el famoso hermano perdido de el, el personaje de Wan Junho pero bueno la trama porque hace poco también salió eh, deportada en, en una revista eh, deportiva así que está más así fornido y ha llamado mucho la atención a los ojos de las chicas, obviamente no deja de ser simpático y no lo podemos negar, pero él ha trabajado también en Series románticas de K-drama, la más reciente que tengo referencia es The Romance is a Bonus Book, eh, pero era un papel secundario. O, eh, pero ha tenido también en participación en varios K-dramas y es eh, más, más que todos se ha enfocado mucho en los K-dramas, bueno ahora está con esta trama, no con esta serie. Él apareció en Goodbye, Mr. Black, donde. Eh, se convirtió en un personaje recurrente También en la serie My Golden Life Donde dio vida a Diyu chin Y en marzo del 2018 Se unió al el elenco de la película de terror Gonjian Haunted Asylum Sale como el dueño de, el, de un canal de Youtube Que decide explorar el, abandono, el abandonado Hospital psiquiátrico de Gonjian Y también fue parte Como les decía en el 2019 De The Romance is a Bonus Book Geo, no, Sun Sunteh que hace el papel de Jan Do-Sok do, Sok, do eh, y en marzo del 2017 este actor, bueno, es muy conocido por los papeles eh, que él, él ha venido interpretando como villano eh, se destaca mucho como villano siempre lo llaman para papeles antagónicos y esta no es la excepción eh, Hong sun se unió al elenco de Tunnel eh, como asesino en serie eh, se llamaba Jung Ho-Jun y además fue parte de la serie como God of War del 2012, City of the Sun 2015, Witchcore del 2017, Liver or Die del 2019, Kingmaker The Change of Destiny del 2020 y Rocket Boys más recientemente en el 2021 para que busquen sobre él. También tenía una referencia pero bueno siempre de villano, que no, no lo podemos negar, eh, su rostro proyecta mucho ese esa aura ¿no? entonces es imposible que no lo pongan de villano y lo van a poder ver también en juegos de calamar eh, también estuvo en esta película que se llamaba the divine move 2 para que lo busquen y vean más sobre su experiencia como actor así que este es el villano de la trama tenemos también a un señor me, me llamó mucho la atención de que hubieran personajes tan diversos en la serie eh, no solamente por las edades no también hubieron eh, personajes eh, que tenían connotación de extranjeros que en este caso ahí entiendo que hay un filipino y también hay no sé si es de filipina todavía estoy por confirmar de qué país es pero este actor también es extranjero y está destacándose recientemente en la serie está llamando mucho la atención, que es el personaje de Ali, no lo pusimos aquí porque bueno es un papel súper secundario, pero que es relevante para el, el avance del personaje principal en la trama. En este caso el señor Oh Jun So eh, es muy respetado, tiene muchos años de experiencia, sin embargo siempre ha tenido papeles un poco secundarios y en esta ocasión vamos a poderlo ver con un poquito más allá de lo que hemos visto en sus trabajos como actor sobre este señor bueno obviamente vamos a mencionar quién es él según lo que entiendo su único papel importante desde sus 75 años como actor pero ha participado en series como The Return of Il Iljimae, Il The Great Queen Sondok. God of War del 2012 y Chocolate del 2019-2020 pero solo en papeles secundarios, o sea que este es como su, su momento de la carrera profesional de él que por fin se le da un papel súper importante y lo van a poder ver porque obviamente eh, va a ser un, uno de los personajes que le da la vuelta a la historia, no voy a decir mucho, pero van a poder verlo en la serie para, para mayor información y tenemos también aquí a la chica, porque no puede faltar las chicas en esta historia. Obviamente, no se los perdonaría que me dejaran por fuera. Había muchas mujeres en, en, el, en, en la historia que se desarrolló. Sin embargo, la protagonista principal femenina es June Ho, June Ho Jung, que hace el papel de Kan Se Byung. Ella, eh, bueno... Tiene más referencia de modelo, pero también está últimamente entrando en lo que es la actuación, muy conocida en el ámbito de la moda. Eh, ha participado en programas como Korean Next Top Model, en donde ocupó el segundo lugar y también ha debutado internacionalmente como modelo exclusiva de Louis Vuitton en el 2016. Ha desfilado obviamente como, como modelo. Tiene un, una serie eh, larga de experiencias en desfiles de pasarelas para Jer Jeremy Scott, Tori Borch, Topshop Unique, Lavin, Dolce Gabbana, Missoni, Bottega Veneta, Emilio Pucci, Chanel, Miu Miu. Wow, o sea, sigo contando aquí y no termino porque en verdad ha tenido eh, su carrera como modelo ha sido muy buena. Eh, también ha, de, ha, ha desfilado para Versace, Paco Rabanne, Blue Mary, Dundas. O sea, son marcas muy reconocidas que, que la han apostado a ella como modelo. Y ahora la vamos a ver en esta historia también. Tiene un momento bien triste en, en, en esta serie. Eh, así como también el personaje es un personaje también que... Tiene ciertos problemas, obviamente, como todos los demás, pero ella también es parte de la trama para los chicos que les interese. Aquí tenemos a la protagonista de principal de esta serie, o por decirlo así, la que la parte femenina de la historia, que es eh, el personaje de Kan Sebiok, y esperemos poderla seguir viendo como actriz para otras ocasiones sobre la estética del programa eh, está compuesta por colores y formas que nos hacen sentir en un sueño de terror según el director explicó que en lugar de usar gráficos por computadora prefirieron usar conjuntos a gran escala que son formidables pero también familiares y que recuerdan la infancia el actor Lee Jung Ye contó por ejemplo que cuando él y sus compañeros entraron al set eh, lo que era el set de, de la muñequita esta que decía luz roja, luz verde eh, por primera vez se sorprendieron con el árbol enorme que habían elaborado y la muñeca que estaba en el set eh, lo que dicen según el comentario es que lo que más les sorprendió fue que pensó que harían el árbol o este árbol enorme con un CG o un efectos especiales para para la serie sin embargo cuando llega eh, está todo esto montado no, entonces eso fue una gran sorpresa para todo el elenco jamás pensaron que iba a ser así según lo que mencionan encima esta muñequita funciona mecánicamente así que hizo sentir prácticamente a los personajes de que estaban viviendo realmente la situación para poder esto accionar eh, sus momentos y que ayudó mucho con sus actuaciones eh, que poder tener eso dentro del set, ¿no? para el director el objetivo de la serie ante todo es que el espectador pueda entretenerse, sin embargo invitó a profundizar en lo que hay detrás de esta historia, ¿no? una vez que termines el programa él menciona que te puede llevar a pensar, ¿por qué estoy viviendo tan duro?, ¿por qué tengo que competir todo el tiempo?, ¿dónde comenzó todo esto?, y ¿a qué nos lleva?, es una pregunta que nos, que nos deja... Eh, el director Para pensar Más allá de la situación de, la, de lo entretenido Que es la serie Así que les recomiendo que la vean Creo que si la van a ver Véanla Como, como algo que No la vean si están apuradas Véanlo <ríe> En un momento en que puedan disfrutarlo Porque si ven el primer capítulo No van a poder detenerse hasta el último capítulo Son nueve capítulos Así que es mucho más fácil llegar hasta el final, pero eso mismo te va a enganchar. Así que eh, están advertidos, te deja eh, al hilo y te deja pendiente de querer ver más. Y esperemos que esta serie pueda tener su eh, segunda vuelta, como todas las que se trabajan en general en Corea. no sabía que salía. Oh my god, yo no sabía que mi gonjo salía allí. Eso de <ríe> las <Sí>, iglesias evangélicas que llegan por ahí a la aborda. No tiene nada. Pero, Otra más. <risa> Dale, coge. Oye, <risa> ya, basta. Por ahí vi. Eh, una persona que, que estaba haciendo tarjetas de cumpleaños, de <risa> invitaciones. <Sí. risa> Imagínate. No, no voy a ese cumpleaños, me da miedo. <risa> el número que salía en la tarjeta de la serie dice que metió en problemas a una coreana que tenía el número y era una empresa, una emprendedora pues allá en Corea que la estuvieron llamando muchas personas para querer participar. <risa> <del juego. risa> A a a la pobre señora. Mira, ese número para la lotería: 456 le tocó. 456. Como así como los, los juegos del hambre. Sí, bueno. Tiene... Ajá, como que están así en un lugar y están controlando todo. ¡Smile! Todo se ve? Como súper tranquilo, relax. Vamos bien por el momento. Vamos bien, ves? sí. Se fue a la miércoles. Mamá, ¿quién? ¿Qué es eso? Si me nada. ¡No, no te puedes. ¡Bestia! ¡Pero quédense quieto! Una muñeca de carro. Miércoles. ¡Párate! ¡Ay, el hombre encima de. ¡Mira el problema! ¡Ay, me estoy riendo! ¡No, no, te ay no, no! ¡Qué, ¿Qué, ¿Qué trágico! Me encanta la musicalización, ¿sabes? O sea, es un momento relax dentro de un momento estresante. No, se quedaron otras gente O sea, que los que no cruzaban también perdían. Esto está fuerte. <ríe> quédate como estresada <ríe> Ay, que... <ríe> Oye, Me gusta la como silicalización, está violento, pero al final te ponen una canción como relax, como para que la, sobre... <ríe> pa que para la sobreviva, que... para que la paz suave, <ríe> ¿no? En <ríe> la matadera. Para que las balas se oigan bonito, ¿no? Ajá. <ríe> Qué horrible. Dios mío. No quiero tener un juego así. Yo no. Qué estresante de que tengas que, de todas maneras, terminar el juego para que no te maten también, porque ni aunque sea así. ¿Qué va? No. No, y este es solo el comienzo de los juegos, o sea, uh -huh. hay otras más. Pero me gustó eh, cómo empezó la serie porque es como un tipo eh, así como de suspenso de ese tipo de terror so pero de violencia pues violencia pero con comedia que siempre la comedia coreana me gusta siempre me hace reír ay no yo pensaba que era una cosa más violenta así como so que de verdad te da miedo y a pesar que es matanza matanza pero no está light <risa> bueno, no el primer episodio el, el primer, primer episodio el... sí tal light <risa> Es número uno en casi todos los países. Esto Mira que acá, la... okay, estamos viendo, estamos viendo Canadá. Déjame ver los trending. Sí, está en número uno en Canadá. Top ¿Sí? 10 in Canadá today. Aquí está. ¿La estás viendo? Ahí está. Espérate, déjame ponerla aquí. Ah, ok. No, la quité, la quité. Ahí está, número uno en Canadá hoy. Ahí está. Sí. Eso es Canadá. Si nos vamos a los diferentes países, porque ya he viendo, todas están con la misma tendencia. Todas. Sí, exacto. Pero los otros videos son muy corporales, así que eso también ayuda mucho a la hora sí, de. Sí, me encanta. Por eso es que me encanta mucho la comedia coreana y los dramas también. Me gusta mucho su cara, su rostro, su todo. O sea. Otra apuesta inteligente de esta serie fue eh, tener extranjeros dentro de la película. Uno sí, de, me sorprendí de el, el, el de la hindú. Ajá. Eh, este, este actor, entiendo. Bueno, hace poco nosotros entrevistamos a esta chica eh, Nancy, eh, que en este día posteó algo de que este, este muchacho estudió en la escuela donde ella está mm. eh, de artes, que no recuerdo uh -huh. la escuela, pero él se fue a, a Corea solo a estudiar actuación. Y apostó por un, una carrera de, de, de artes dramáticas. Y bueno, ahí se fue, ahí se fue. Y mira, el hombre está ahora en... en este es que de, eso aquí, es lo que pasa. La de este actor, el de los barrenderos espaciales. El espacio ah, sí. es pero tuvo un cameo pequeño. No fue algo muy muy como esta, que tiene un protagonismo más. Pero, más pero si te pones a ver... Eh, este... Creo que es una es alguna, algo muy inteligente uh -huh. si hay alguien que quiere ser actor. Eh, vayas a Corea, aprende el idioma y eso, porque porque eres diferente, eres el, eh, eh, no eres igual a los demás, vas a ser siempre el distinto y eso de distinto te va a dar oportunidades. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.